Hola amigos del break, nosotros los godines seguimos trabajando y nos encontramos aquí en la recepción de la curia. Nos trabajamos arriba, pero decidimos darnos un break abajo. ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí Elías en nuestras espaldas? Tenemos el nacimiento oficial. De este edificio, este pues está muy bonito. Qué triste. <risa> y pues ya me estoy abordando. <risa> Espero que cuando regresemos de vacaciones no se den cuenta de que pasó por el. <risa> Así, Así es amigos, se acompañan y hay que seguir dándonos un break porque seguimos trabajando. El último del año. Hola amigos. Seguimos aquí en el break y ahora nos estamos dando un tiempo más de descanso. ¿Dónde estamos ahorita? No sé. Estamos en la sala de espera del tribunal eclesiástico. Aquí la gente espera su turno para pasar a los tribunales. Esperar el turno. Y eso me lleva a esperar para lograr algo. Pero a veces no es tan bueno esperar, sino hay que ponerse con todo y hacerlo para lograrlo. Entonces, hablemos de que, de tener propósitos, por ejemplo, 2020 ya se fue, ahora 2021 pues llegan propósitos nuevos, yo, yo tuve un propósito en el 2020 y afortunadamente lo logré, que fue aprender una herramienta de trabajo que no conocía, tenía la noción y le puse a darle y logré, lo logré, este, ahora ya la puedo ocupar. Ah, perdón se me hubo un bueno ahora lo puedo ocupar y trabajar cómodamente y tú no pues creo que ahora que lo mencionas mmm, yo no me puse ningún propósito en el 2020 <risa> eh, creo que pues espontáneamente se me ocurrió el que todo el mundo se propone cuál crees bajar de <risa> peso hablar de pues cómo crees no no estoy igual <risa> Pero alguna que otra vez eh, lo laboral, has hecho cosas que antes no hacías y lo lograste, pues. Eso sí. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que sí yo veía desde 2019, sobre todo con mi trabajo, fue el de actualizarme en mi. Pues sí, en mi. En mi ¿Cómo se llama? <ríe> en mi profesión. Así es esto del rollo de los propósitos no cumplidos y pues creo que esto es no por... ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Qué es peor no proponerte propósitos? <ríe> o... de plano proponerte propósitos y no cumplirlos. Mm, las dos cosas están mal. ¿no? o sea... Uh -huh. Hacer un propósito, mantener un propósito y no cumplirlo es como si no tuvieras propuesta nada. De hecho, si sí tienes razón, creo que a final de cuentas, eh, la pregunta que hice, pues es un signo de... Pues se va a escuchar la palabra fea, pero es un signo de mediocridad, a final de cuentas. Eh, creo que es esa parte, ¿no? De la que pues, todos iniciamos el año con cambios, renovaciones, y de que ahora sí va la buena, y que ahora sí se empiezo. empiezo y al final llega el martes siguiente y nada. <risa> O llega el segundo mes del año y ya se te mudan tus propósitos. ¿Por qué crees que la gente no cumple sus propósitos? Porque no los tiene definidos. ¿Lo? ¿Cree? ¿Cree que va a lograr algo, pero no aterriza bien qué es lo que quiere lograr? Bueno, yo desde mi experiencia puedo decir que también es la falta de constancia, pero esa falta de constancia es también una falta de convencimiento. Creo que a veces nada más es de ponerte propósitos porque pues, es la tradición, pero ni siquiera estás convencido de que de veras quieres hacer eso. Eh, bueno, yo, yo lo, lo hablo, esto lo, lo, lo, lo hablo lo digo por mí No sé, ¿tú, ¿tú qué piensas? Yo creo que deben tener propósitos, pero empezar por propósitos pequeños y lograrlos. Ya cuando logras un propósito pequeño, Brincas a un propósito de mía. Y ahora sí, te vas con todo a un propósito grande Obvio, más no va creciendo el propósito, más difícil va a ser Fíjate que tienes razón, y ahorita que mencionaste eso me acordé De una vez una persona que estaba diciendo que A veces las metas... Bueno, primero, este... Es una... es ahora sí que la parte de... Pues uno te dice, no, ponte metas pequeñas Y otros te dicen, no, tira a lo grande, ponte metas grandes y recuerdo que la persona que defendía mucho eso de ponerte metas grandes era de que es como cuando te propones una meta de su culpa, <risa> me voy a comer un elefante. Dices, tú, eso es imposible. Pero pues espérate, claro que es posible ¿Cómo te comes un elefante? Por pedacitos. Exactamente. Por pedacitos. Entonces va muy de la mano lo que acabas de decir. Empezar con cosas pequeñas. Y ahora sí, ¿cómo ya se han dicho? Empieza por lo que es fácil. Después, con lo que es un poco más difícil y al final terminarás haciendo lo que es imposible, o algo así. No recuerdo. Tiene sentido. Sí. Y recuerden amigos, no se olviden de darnos estrellitas, porque como dice Paki, no solo de pan vive el nombre, sino también de estrellitas. Así es, las estrellitas, ¿qué les cuesta? Y compartan nuestro video si les está gustando y no se olviden de darnos un like. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí dándonos un break, ahora llegamos a la cima de nuestros propósitos, estamos en la azotea de las oficinas de la Curia y Elías y yo, tenemos un invitado ¿verdad? Especial. Así es, está acompañándonos este Jorge. Jorge es un compañero de nosotros, <ríe> pero bueno, él es de la de Radio Cristo Rey, pero pues al final de cuentas es compañero de trabajo. Ay, ni sabemos qué hace, que nos diga, ah. dinos, dinos, ¿qué, qué haces? ¿De Yo, qué la giras? Aparte de, de nada, nada, se que, eh, no, pues hacemos, encargamos todo lo que viene siendo el audio, que sea se de mejor calidad he colaborado con ustedes más eh, La producción de, de conexión de todo lo que viene siendo los programas en vivo La producción que llevamos en cada programa también en vivo Los tiempos eh, Elementos que nos toca transmitir desde otros lados también Conectar todo lo que viene siendo pues, prácticamente el, el audio El audio, la, la producción también Pero eso no se aprende de un día a otro ¿Cuántos años llevas cambiando? En radio tengo 21 años radio. Toda una vida, eh radio de radio. Toda una vida no ah, pues muy bien, y pues ya han sido, a ver, vamos, una, dos, cuatro, cuatro estaciones para las que has trabajado. excelente, y aquí ando a Cristo Rey Tengo, voy a cumplir ya este año que viene, eh, dos años, gracias a Dios, <risa> ya llegó este año, ¿eh? 2021 ya estamos, ya estamos, o sea que en qué mes cumples los dos años, ah, en abril, primero de abril, dos ya mero, ya hay ya que celebrar, muy bien, Así es, y pues Jorge, al igual que que está atrás de la cámara grabándonos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿Cómo te llamas? Francisco ¿Cómo? Rangel. ¿Cómo? Son los que pues están detrás de todo el gran equipo que conformamos las comunicación, de, de la comunicación, pero sin ellos no sería posible todo esto. Gracias. Sí, es. sí. son muy importantes las personas que no se ven, Realmente diría yo que son de las más importantes para que todo nos quede muy bien, gracias a ellos. Fíjate que me, me ha pasado ahorita que estamos... ¿Sí tenemos tiempo para Adelante, o claro. claro. Adelante. Me ha pasado algo muy, muy porque, bueno, Rangel lo debe de saber. de El área de producción, a pesar de los años que me han tocado vivir, eh, cuando a mí me ponían el, el micro en frente o, o la cámara, así, yo me quedaba así como de... ¡Ih! Petrificado. Así como de chín, y así de no. Llega el momento en que dices, bueno, eh, pues lo vas, vas poco a poco superando a mejor, entendiendo, encajando más sí. en, el, en el ambiente. Pero en realidad es muy importante también tanto la labor, que, eh, como decía ahorita elías, que es muy importante el trabajo de nosotros. Tenemos que hacer conectar, tenemos que hacer equipo para poder entender y desarrollar bien una, una situación que es al aire. Una profesión, una profesión, una profesión. Y pues no creas, a pesar de la experiencia y el tiempo que hemos tenido en radio, si de repente se me pone como, que lo mío de plano es detrás de cámara no sé, Rangel, pero Ricardo también es muy, muy bueno también en la cámara y se suelta, pero así en base yo a veces como que me medio, ¡ay! y te puedes saber que en toda la experiencia que tenga me, me ayuda a veces <risa> bien. bien amigos, pues si les está gustando este programa del de break, pues sigan comentando dándole like denos estrellas, porque no solo de pan vive el hombre, también requiere estrellas para sobrevivir este es el último de la temporada El último del año del año pasado y el primero de este año no sé, pero este... estamos finalizando la primera temporada del break nos próximamente a finales del mes de enero, estaremos iniciando nuestra segunda temporada, estén muy atentos estén al pendientes en nuestras redes sociales Pues sí, muy bien pues esto ha sido todo, el break se acaba Recuerden que todos empezamos en el suelo, en la raíz, y llegamos a la cima, donde todos queremos llegar. Muchas gracias. Feliz gracias, año para todos. Gracias. Gracias, Jorge. Feliz año. Feliz año.